Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy os voy a decir cómo podéis hacer un embudo de ventas súper bonito con System.io que podéis probar gratis, sin tarjeta de crédito y sin métodos de pago. Simplemente os dais de alta con vuestro correo y ya podéis empezar a hacer fabulosos embudos de venta con System.io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 Lo primero que vamos a hacer es darnos de alta en la plataforma. Para eso, nos vamos a ir a System.io. No te preocupes que todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Esto es System. Ves, dice Get Me Free Account, Sign In, en. Tú aquí le puedes dar clic y elegir el idioma. Vamos a ponerlo en español para que tú puedas verlo en español. Dice System, Características, Precios, Blog, la manera más fácil y rápida de hacer crecer tu negocio en línea. Efectivamente doy fe, que es una manera muy fácil y rápida de hacer tu, crecer tu negocio en línea. Sobre todo si no tienes experiencia en constructores, en embudos, en cómo hacer unas landings, en una, una página, un carrito de compras. Sistema yo te lo pone súper fácil. Bueno, vamos a darnos de alta. Voy a poner un correo nuevo para que veas todo el proceso desde el principio y lo sigas conmigo. Voy a poner uno de mis correos de empresa, que es Spain Social Info y Empieza gratis, clic y ya está. Gracias, te hemos enviado un correo electrónico con los datos para acceder a tu cuenta. Ya nos vemos, el equipo de System. Antes de avanzar te voy a mostrar los precios. Mira, yo estoy aquí ahora mismo, empezar gratis. Tengo 2.000 contactos. Envíos ilimitados a esos 2.000 contactos. Yo si quiero les puedo enviar dos o tres correos diarios porque son ilimitados. No lo vamos a hacer, pero podemos hacerlo si quisiéramos. Tenemos acceso a tres embudos de venta. Ahora vamos a ver cuáles son. Tenemos acceso a 10 etapas en los túneles. Tengo acceso a un blog, a publicaciones de blog ilimitadas, a crear un curso y publicarlo, almacenamiento ilimitado, estudiantes ilimitados. Una sola regla de automatización, un solo flujo de trabajo, una sola etiqueta, una sola campaña de correo electrónico, un solo upsell con un clic, un, una sola order bump, una sola prueba de test AB, un cupón de descuento y además tengo túneles con plazos, integración con Stripe, PayPal, programas de afiliación, soporte por correo electrónico, tengo derecho a un dominio personalizado, nada de webinars. No puedo tener una migración gratuita ni sesiones de coaching. Eso es solamente para el plan superior. Es decir, si estás ahora mismo en ClickFunnels o en Cartra o en Kajabi y te quieres venir a mayo porque los precios son mucho mejores y el constructor es súper, súper bueno. Bueno, te hacen la migración gratuita siempre y cuando sea el plan ilimitado. Bueno. Tenemos el gratuito. Vamos a confirmar el correo para que veamos cómo entrar a nuestra cuenta. Me voy a confirmarlo. Este es mi correo. Aquí me acaba de llegar. Si ves, dice Sistemaio, confirmación de suscripción. Le doy clic aquí. Y me dice que para acceder haga clic en este enlace para confirmar. Voy a dar clic. Y aquí está, me pide que ponga una contraseña porque no la he creado y que la confirme. La voy a poner ahora mismo. La voy a tapar desde luego para que no, no sea visible. Le doy a guardar. Y ya estoy aquí. Esto es System Mayo. Esta es la interfaz. Como veis está súper limpia el menú. Puedo cambiar mi plan. El panel de control viene el panel principal, el panel de afiliación y el Marketplace porque también tienen un Marketplace. Si doy clic a Marketplace me aparecen todos los productos que ellos tienen y que yo puedo vender. Por ejemplo, si voy a Infoproductos, Dinero, Filtrar, verás aquí Hotmart Pro, que es mío, este producto es mío. Verás todos los productos de ellos, cómo ganar 100 al día, cómo escribir un texto, LinkedIn Masterclass. Todos estos son de afiliados. Tú ganas el 40%, 40%, 70%, este es mío también, del calendario social media 22, 70%, 40%. Este nada, es, no te dan nada de, de afiliación. 50, 40, en fin, tú ya tienes también un mercado para si tú quieres vender productos de afiliado. Aquí también hay. Bueno, me voy a ir nuevamente aquí al menú y me voy al panel principal. Este es el panel principal. Aquí yo ya puedo empezar a trabajar. Te dije que ahí vamos a hacer embudos, así que vamos y vamos a ir directamente a los embudos, aunque sería bueno... Que tú miras todas estas opciones como es mi suscripción, las configuraciones. Puedes cambiar tu contraseña, cerrar la sesión o elegir el idioma en el que tú quieres trabajar. Menú. Vámonos a los túneles. Y me dice que no tengo nada. Dice algo anda mal. Parece que tu pantalla está vacía. Algo anda mal porque no tengo ninguno. Así que voy a crear y voy a poner un embudo para un producto digital. Vamos a poner en producto Producto digital. Y para ese producto digital, voy a poner un espacio. Voy a poner que sea para vender. Le voy a dar clic aquí y lo voy a poner en dólares. Esto lo puedes elegir ahora. Si no lo eliges ahora, luego no lo vas a poder cambiar. Así que eliges la moneda. Esto sí lo puedes cambiar, pero este no. Vamos a dar a crear. Clic automáticamente me aparece una página de pago y una página de agradecimiento. No me aparece una página de ventas ni una página de opt-in, pero yo puedo ponerlos. En el principio te dije que tenías derecho a tres embudos, es decir, tres de estos, con 10 páginas, una, dos, crear una etapa es una página, y así hasta 10. Si yo de hoy crear una etapa y le pongo aquí, le magnet, o si tú quieres ponerle opt-in y la etapa va a ser un opt-in. Página de captura, un formulario, un formulario emergente, una de agradecimiento luego de registro. En este caso una de captura, guardamos. Y fíjate cómo yo la puedo arrastrar sin más hasta aquí. Y luego voy a crear otra página que sea la de ventas. Y vamos a poner página ventas. Y vamos a ponerle el tipo que sea página de ventas. Me voy a las ventas. Viene la página de ventas, la de pago, la de agradecimiento, upsells, damsells. Vamos a poner que sea la primera, página de ventas y creamos. Y me, va, me aparece hasta abajo. Yo la quiero justo después del lead magnet, así que la pongo aquí. Atento que aquí hay un montón de variaciones. Tú puedes poner lead magnet y luego la página de agradecimiento y de la de agradecimiento se van a la de ventas. O bien... La página de ventas y luego los mandas al agradecimiento. Tú aquí lo que tú quieras. Si quiero un embudo súper completo para que veas lo fácil que es, voy a poner upsells y downsells. Y le voy a poner upsell. El upsell es una compra superior. Si ya me compró el producto número uno el de bajo precio, le voy a poner uno más caro. Y me voy aquí a donde dice ventas y le digo upsell y le doy a guardar. Y ya me lo pone. Voy a crear otra etapa y le voy a poner un downsell. Vamos a suponer que este producto no lo quiso y yo se lo ofrezco a un precio más accesible. Entonces le voy a poner downsell y aquí voy a elegir un downsell, me voy a ventas y le voy a poner downsell y lo guardo. ¿En qué orden tienen que ir? Yo prefiero ponerlos en el siguiente orden. El lead magnet, la página de ventas, el upsell el downsell, la de pago y el de agradecimiento. ¿Por qué en ese orden? Porque primero lo voy a traer con un regalo gratuito. Luego, cuando se coja el regalo gratuito, le voy a dar la oportunidad de comprar algo que tenga que ver con lo que él ha querido. Luego que lo haya comprado, le voy a dar la oportunidad de comprar un recurso más caro al que compró aquí. Y luego, si éste lo quiere, Genial, lo mandaré a la página de pago. Si no lo quiere, le voy a hacer un downsell. Es decir, este mismo producto, pero más barato. O bien este producto sin un bono especial. O bien un producto parecido, pero no igual, pero de menor precio. Y cuando ya haya recorrido mi embudo, lo voy a mandar a pagar a la página de pago. Systemayo nos da la oportunidad de que no tenemos que poner una página de pago después de la de ventas, después del upsell y después del downsell. Lo hace todo en automático. Entra a las ventas. Lo compra. Genial. Si no compra este y no compra este, lo manda a la de pago. Lo compra. Genial. También compra este, pero este no. Lo manda a la de pago. Compra a todos. Lo manda a la de pago. Él solo. No tenemos que hacer nada. Y por último en la página de agradecimiento nosotros le damos el acceso a todo lo que ha comprado antes. Como ves es muy sencillo hacer un embudo completísimo y tú aquí tienes muchas plantillas para que puedas crear ese embudo sin problemas. ¿Ves? Todo completito. Y gestionarlo es muy fácil, tienes muchas plantillas súper bonitas para que tú puedas hacerlo todo rápido y fácil. Ahora mismo no voy a elegir nada. Porque ya está aquí la estructura. Y lo que voy a hacer es importar un embudo que ya tengo hecho para que tú veas cómo es ya terminado. Este es uno, me voy a la lista de túneles, se llama producto digital, y voy a importar otro. Porque otra ventaja que tiene Sistema Yo es que si alguien ya ha hecho un embudo y te lo quiere regalar, lo puede hacer. Tú simplemente le das clic a un botón, uno y automáticamente se instala. Te voy a decir cuál es. Esta es mi cuenta real, la de la que uso yo, y fíjate que tengo aquí este embudo que se llama Fresh Ads Demo Template, y aquí viene el squeeze o la página de entrada, una página de pago, ventas, un checkout, upsell, downsell, una confirmación, non full step, un one time, un auto y un upsell. ¿Cuántas páginas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 páginas. Este embudo completo no podrías tenerlo en la versión gratuita. Este embudo completo solo sirve para la versión de pago porque tiene 11 páginas. Tú no puedes tenerlo. Lo que sí puedes hacer es cortar alguna página y entonces sí lo podemos obtener. ¿Cómo lo copio? Le doy a dar a Funnel List. Aquí tengo un montón, ¿ves? Tengo muchísimos. Y este, por ejemplo, ¿ves? Aquí dice Share Funnel. Si yo le doy clic aquí, le doy a, a copiar ese enlace, suponiendo yo te lo envío a ti en un correo, en un blog de notas, en un Google Docs, y tú simplemente le das clic. Al dar clic, se va a instalar solito. Vamos a ver si lo podemos instalar en nuestro sistema nuevo. Tiene 11 pasos, así que es probable que no podamos. Le voy a dar a copiar sin más. Enter. Mira, has excedido los límites de tu plan. Es decir, no lo ha cargado. Me voy al panel de control. Al, me voy a los embudos. Y no lo ha cargado. No lo ha cargado porque ya no, no tengo acceso a tantas páginas. Así que lo que haré para que tú lo veas es mostrártelo dentro de mi versión de pago. Voy a dar clic. Vamos a verlo desde aquí. Quiero que veas lo sencillo que es gestionar Sistemayo. Primero vamos a ver la página. Mira, súper bonita, súper bonita. Es preciosa. ¿Cómo hacemos esta página? Muy fácil. Le voy a dar a editar. Y en editar página, tú tienes esta pantallita. Fíjate cómo hay diferentes colores conforme yo voy moviéndome. Cada color significa algo. Esta es una sección completita. Las secciones se componen de renglones. ¿ves? renglones Y los renglones de elementos. Este son bullets, esta es una imagen, este es el renglón en dos columnas. Este es otro texto que está dentro de un renglón, que está dentro de una sección. Y de esta manera tú puedes ir gestionando tu página como mejor te convenga. Yo te sugiero que trabajes los elementos por secciones. De esta manera, si esta sección no me gusta, la puedo eliminar sin afectar el resto de mi trabajo. El resto estará bien porque simplemente quiero eliminar un trozo. Aquí entra este mismo renglón. Si aquí, por ejemplo, no me gusta este renglón, lo quito. Y, lo, y aquí hay otra sección, ¿ves? Esta otra sección que viene con, con una presentación y otra sección con los aspectos legales. Tú puedes manejar tantas secciones como quieras. Yo no suelo trabajar tantas secciones, sobre todo en las páginas pequeñitas, pues no tiene sentido hacer muchas secciones. Pero es muy sencillo manejarla. Por ejemplo, mira, texto. Me doy clic y yo aquí en esta parte de los tiradores puedo hacerlo tan grande o tan pequeño como yo quiera. ves. Súper amigable, muy muy fácil. Las imágenes, ves, te va diciendo lo que es. Esto es una imagen, esto es un bullet list, esto es un texto. Te va diciendo exactamente lo que es cada elemento para que tú no te pierdas. Y además, mientras no le des clic, no lo va a activar. Y cuando lo activa, va a tener otro color adicional. Por ejemplo, este, fíjate que está en amarillito o sí, en amarillo. Y si le doy clic, se pone en azul para indicarme que lo estoy trabajando en este momento. Aquí, lo mismo, está en amarillito. Y si lo, le doy clic, se pone en azul para indicarme que lo estoy trabajando en este momento. Bueno, imagen, por ejemplo. Si yo lo quisiera cambiar, le doy clic. A las pita y automáticamente aparece la imagen. Si yo le doy clic aquí, me dice, sube una o elige de entre tus imágenes. Y yo puedo elegir la imagen que yo quiera. Por ejemplo, esta. Inserto y la cambia. Evidentemente la otra estaba más bonita. Una cosa que te voy a decir a la que tienes que estar súper atento. Si no le das a guardar cambios, no te va a guardar nada. Guárdalos. Si no, no te va a guardar absolutamente nada. No guarda en automático. A mí me parece estupendo que no guarden automático Bueno, y una vez que estés contento con tu página La vamos a sacar de aquí No voy a guardar cambios Porque la verdad me gusta cómo está Me voy a ir Y voy a pasar a la página de gracias Las páginas de gracias Tienen además unos recursos Planes de precios y cupones Y además puedes poner order pumps ¿Cómo se pone? Muy sencillo Vamos a darle clic a editar Tú no te preocupes porque ya tiene precargadas las páginas esto ya está precargado, tú no tienes que hacer nada. Y si yo quisiera poner un order bump, me voy aquí y donde dice order bump, lo arrastro y lo pongo, por ejemplo, aquí. Y ya me lo pone, mira qué bonito. Súper llamativo, inteligente, yo no tengo que hacer nada. Solito lee el sistema, el order bump que yo estoy poniendo y puedo ponerlo sin problemas. Me voy a dar a borrar, ¿ok? ¿Ves qué sencillo? Y me voy a salir sin guardar cambios. Live. Página de ventas, también este botoncito. También tenemos la capacidad de poner countdowns. Y además el countdown puedo hacerlo desde un deadline, poner un, una fecha fija, un delay o ponerlo diario. Yo lo tengo en inglés todo esto, así que verás todo en inglés. Porque estoy muy acostumbrada a trabajar en inglés, pero ya has visto que lo puedes poner en español sin ningún problema. Los elementos, ahí súper bien. lo voy a salir. El caso es que quiero que veas que tú puedes hacer embudos súper grandes o súper cortos, tanto como tú quieras. Y luego, las páginas son súper bonitas. Te voy a mostrar, por ejemplo, la sales. Mira qué bonita es. ¿eh? Súper chula. A comprar y de aquí le doy clic y me va a llevar a la página de pago. Ahí está. Esta página de pago también es muy fácil hacerla. Y vamos a suponer que voy a meter un paso nuevo y voy a meter un checkout. Para que veas que tú no vas a poner eh, con bump. Y voy a elegir un, un orden form. Simplemente para que veas que es facilísimo y tú no tienes que hacer nada. Check out con BOMB. Ya tengo las plantillas y voy a elegir, por ejemplo, esta plantilla. Seleccionar. Ya la tengo. Si no le doy a guardar, el paso no se guarda. Le voy a dar clic a guardar. me voy a editar. Mira cómo ya está precargada la plantilla. Yo simplemente tengo que adecuarla a lo que yo quiera. Y eso es todo. No tienes que trabajar. Sistema yo te da la oportunidad de hacerlo casi todo en automático, sin que tú sufras en el intento. Está muy, pero que muy genial. Voy a salirme de aquí sin guardar cambios. Voy a eliminar. Vamos a suponer que me equivoqué y no la quiero. Eliminar. Confirmo. Súper fácil. Si tú no quieres un producto digital o no tienes un producto digital, tu negocio no es así, hay embudos que puedes hacer con productos físicos. Por ejemplo, yo tengo un montón de embudos, como puedes ver, pero un montón, porque hago muchos. No solo para mí, sino para mis clientes. Este, por ejemplo, que se llama Handmade Creations Click. Viene la Home, una página de About, el producto y el contacto. Mira la Home. Mira qué bonita es. Home, About, Productos, Contactos, Shop Now. Viene con las redes sociales y es para un producto físico. No recomiendo el Sistema Yo para un e-commerce. Sí que lo recomiendo para gente que tiene poquitos productos. Máximo 10, porque vas a necesitar una paginita para cada producto. ¿Ves? Ahí está. Backpacks, le das a Buy Now, viene la imagen, el precio. Esto también se puede hacer con System. ¿Ves? Aquí está, Powered by System. Está bonita. Me voy para acá, le voy al About, le voy a dar a ver. Mira, ese es el About, la historia, las colecciones. Súper bonita. Me voy a ir a la página de producto, míralo. Backpacks, ese es el producto, las dimensiones, el material. Esto también es posible hacerlo. No tienes por qué usar System solo para productos digitales. También puedes poner productos físicos, aunque insisto, es mejor poquitos productos físicos. Si además estás en CPA, también puedes hacerlo. Ya no te lo muestro porque ya es demasiado largo este vídeo. Simplemente quería que vieras cómo puedes hacer funnels súper bonitos con System sin ningún tipo de de problema y lo que más me gusta es que son compartibles es decir si yo quiero por ejemplo este de nft maker compartir le doy clic a share y copio este enlace y cualquiera que lo tenga ya va a tener este embudo y es es este. una página en la que yo estuve promocionando un producto de nft Súper bonitas rápidas y fáciles muy atractivas eh, tienen capacidad para cualquier tipo de público y para cualquier tipo de producto. Bueno, y ahora viene un regalito. Si te ha gustado este embudo súper completo y súper bonito para que tú lo puedas poner a tu gusto, ¿ves? Este porque es muy bonito. Te lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios para que lo puedas instalar en tu propio system. Te voy a dejar aquí abajo también el enlace para que te des de alta de manera gratuita. Has visto que no te piden absolutamente nada y puedas empezar a trabajarlo. Y además, si quieres el del Handmade, también te lo voy a dejar. Pero, atento, si tienes el plan gratuito, el de Handmade, sí que lo vas a poder hacer. Es decir, el producto físico, porque solo tiene cuatro páginas. Pero este, el digital que tiene, que tiene 11 páginas, ese no te va a dejar. Bueno, amigo emprendedor, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas visto todas las posibilidades que tienes con un solo dashboard. Y solo hemos visto la construcción del embudo. Tiene un montón de cosas. Tiene emails, tiene automatizaciones, tiene blogs, tiene productos, tiene cursos. Es una plataforma tan completa que la verdad el precio se le queda corto. Pero oye, el dueño sabrá si lo sube o no. A mí me parece tan completa que se queda cortito en el precio. Pero es para que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de plataformas y poder lanzar su negocio digital, catapultarlo con la mejor herramienta todo en uno para cualquier tipo de negocio, ya sea negocio físico, negocio digital, pequeño empresario, que tengas un blog, cualquier cosa. Tú puedes aprovecharlo perfectamente y tener tu negocio digital con una sola herramienta. Y lo voy a dejar hasta aquí porque este video ya es muy, muy largo. Si tienes dudas con mayo si quieres que yo construya tu embudo, si quieres que haga una landing, contáctame aquí abajo, te voy a dejar mi Telegram para que me contactes y podamos hablar de cómo puedes implementar tus embudos con System Mayo, que es una herramienta todo en uno súper fabulosa. Lo dejo hasta aquí, amigo. amigo emprendedor, espero que te haya gustado. Te agradezco muchísimo el tiempo que has ocupado para ver este video. Y te recuerdo que este año, en verdad, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!